Hola chicas, buenas tardes. Ay, oh, ya está la nu ladrando. Nut, nut Hola chicas, buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a susurros de papel. Lo digo tan rápido porque la nup para no para de ladrar y no me deja hablar. Ya parece que se ha callado. Mira, que es que eh, hoy, bueno, ahora os vengo a enseñar lo Hola que todos, realiza, Eva de Eva me ha mandado de la Action que fue ella a comprar y me dijo: Cuando yo vaya, eh, te enseño lo que hay y tú ya me dices lo que quieres. Y os voy a enseñar lo que he comprado en Action, ¿vale? Mira, en serio os compré estas que trae cámara de fotos, el globo, eh, bueno, la brújula. Sellitos de viaje. Es todo de viaje. Para ahora, para las vacaciones. ¿Ves? Arriba, el, llegadas. Bueno, las maletas, las cámaras de fotos. Es una monada, la verdad. Es que es una chul, chulada de, de sello. Después compré este que también me pareció muy bonita, las flores mmm, nunca vienen mal. Yo tengo, tengo mmm, algunos sellitos de flores, me gustaron mucho y le dije que me comprara esta. ¿Qué más? Mirad, de animalitos infantiles compré la huella del perrito, bueno, todo esto y entre ellos vienen la huella del perrito, osos, conejos, eh, gatete, buito bueno, pues... Un, un gatita una gatita saliendo de una taza que me parecieron muy monos y estos fueron los sellos que, que le cogí y después ya pues le compré estos que son bueno pues por ejemplo para hacerlo en un tag para hacer una escarapela no sé a mí me parecen chulos en un filito de una hoja bueno pues me parecieron bonitos y le pedí tú crees en el mayal y dicho el otro, no había creído oh puta si yo vivo en Melilla. Que me comprara este. Me parece muy, muy bonito. ¿Vale? Y ya pasamos a los troqueles. Hay. Ella me dijo, hay unos que son más chiquitos, valen más baratos. Y otros que son más grandes que valen un poquito más caros. mira recogí mmm, la caracola de. Ahora, bueno, están aquí estampados, ¿eh? La estrella de mar, la caracola, la tortuga que yo tengo una tortuga y otra y otra otra caracola distinta le compré este a letra que pone happy verde feliz cumpleaños que trae para hacer banderines y el globito que mira con los banderines esto que estoy pensando que ella también lo tiene que ya me ha hecho unos banderines que ya lo viste en el otro vídeo pues me he comprado este que es el pajarito con la pluma he subido para subirlo en lo alto de una rama Mira, ¿ves? Aquí está. Hojas que siempre vienen bien. Estos es que viene bien se pueden meter en cualquier lado. Corazones y los dos cines. Love para el día de San Valentín. Aquí está, también estampado. Este que es una esquinera y pone tú y yo. El candado con la llave, la rosa. Bueno, ahí están todos los troqueles. Para decorar en Navidad. es una Este que Es como una especie de bastidor. Aquí están los agujeritos hechos en un banner. Un corazoncito. Y pone handmade ¿Ves? Es una maravilla. Pero el bastidor no trae los agujeritos. Pero no importa. Porque yo tengo de agujeritos. ¿eh? Para bordar. Después, mira dónde está el laica. Que yo esta mañana lo pegué aquí. Compré esto. muy, Ahora no lo vaya a ver. De tulipanes. Que igual pone. Gracias. Me encanta. Me encanta. ¿ves? Que es muy chulo. Le, bueno, le dije que me cogiera también, me compré este de cumpleaños La felicidad cabe en una caja y tanto, y en media también Les party de la fiesta de cumpleaños Y este, que ella también lo tiene, que es el cubo con la brocha metido y la brocha eh, llena de pintura Y pone New Home como si hubiéramos cambiado de casa una mudanza o algo y la estuviéramos decorando. ¿Veis? Lleva también como una especie de etiquetita o de cuadrito o de marquito, lo que queráis. esto eran más, más baratos. Es que lo he mirado ahora en el móvil. Porque ya me dijo, a ver si está todo lo que estoy repasando la cuenta. Que... Y estaba todo bien. Está bien. mira Después le compré estos dos que son de otra categoría. ¿Veis? Aquí está el bastidor con todo punteado para incluso bordar, este que hace un filo, En embosa, si no le ponemos esto, y si le ponemos esto, corta el filo, hace una solapa, un sobre, bueno, por lo que queráis, mira, si sí, está aquí, veis, mira, esta es una tarjeta, pero se puede hacer en cualquier lado, y este, que también está aquí, mira, que está aquí, veis que está bordado y es una rosa ahí, y me parecieron que bueno, le podía sacar provecho y los compré, después compré este que es un zarrito un mapache o no sé, o una especie de gato perro, no sé, veis, depende de lo que le pongamos, sale uno, dos y tres, podemos hacer tres animalitos distintos y trae, mira, lo pongo aquí abajo que se amplía el campo de visión más grande, aquí lleva aquella, también debe de tenerlo porque me troqueló este muy chulo es muy bonito el troquel, ella hecho, me hizo, que ya lo veréis en el vídeo, me ha hecho en unos tags me ha puesto esto y queda precioso muy muy bonito después le cogí el castillo que es este que me gustó también mucho, ¿Veis? y trae todas estas piezas que parece una una buena compra, a ver, yo creo que sí, veis, después le cogí eh, como una puerta, veis, es este, pero viene todo, ¿eh? la casetita, los pétalos, como una casa de duende para troquelarlo, y me parece también muy bonita, es muy chula, y trae toda, todas las piezas, mira, todas estas piezas, son piezas, que hay que tener mucho cuidado porque son muy chiquititas y se pierden. Mira. Entonces, me gusta mucho. Después le cogí, mira, esta maceta con margarita. Aquí están. Mira, qué bonita. Me ha gustado mucho. Esta me ha gustado mucho también. Creo que yo tengo alguna. O si no, es troquel, es sello. Estoy tomando una coca cola. Me gusta mucho. Es muy bonita. Después compré esto muy veraniego. La palmera, eh, la chancla, el helado, el cucurucho, las gafas de sol. Bueno, mirad todas las piezas que lleve. Igual, muy chiquititas. mira esto que se ve aquí es el rabito del polo. Vale, eh, el margarita las gafitas de sol mira el cucurucho con la parte de arriba bueno pues trae de todo esto que puede ser también para el cucurucho no lo sé hasta que no lo troquele porque lo he abierto hoy también le compré a ver yo tengo una un troquel de tarta de sí que se puede hacer en 3d este es plano, a no sé que los troqueles muchas veces y también se puede hacer en 3D. Y mirad, sale esto que tenéis aquí. Que también es muy bonito. Eh, pone A6. Será que es la colección A6. Y mirad todo lo que trae. Bueno, trae todo. El novio y la novia, que es esta, chiquitito, es como una tarta de boda. Si no le ponéis el novio y la novia, no pasa nada, es una tarta de cumple muy muy chula, muy bonito, me ha encantado, muchas gracias Eva, Yo encantada Mirad, me mandó que esta que me gusta también, Y a mí personalmente que se es la estoy esto. disfrutando mucho, todo lo que veis aquí, pues es todo esto, que me parece una pasada también de bonito, me estoy otra vez quedando sin batería, esto es, sigo, compré esta casita, con de pajarito con el pajarito arriba y la mamá y el bebé mira todas las piezas que trae y me parece que también pues es muy chula cogí este también muy marinero mira todas las piezas que trae el ojo de buey esto es que tengo el, el ventilador puesto al máximo perdonadme y que se me van volando las cosas Mirad todas las piezas que trae, que si la alga, los corales, bueno, las caracolas, la vieira, el pulpo o el, aguama, el aguamala, o la medusa, para que me entendáis que nosotros ahí lo llamamos aguamala, bueno, porque como pica. Y por último, enseñaros, este, que es una pasada, es como si fuera un paisaje, y mirad, eh, creo que es en 3D, eh? mirad. Pero hasta que no lo lo, lo, lo lo digo por lo pespunteado que lleva a los lados y tal, creo que es 3D. Hace esto que se ve aquí. Y trae todas estas piezas. Es un pasote. Me ha gustado un montón. Y después ya me ha regalado. Me ha mandado de regalo, mira, este abecedario que me parece espectacular. Es una pasada. Mira. Son mayúsculas y números. En dorado y negro. Que me parece, de verdad, que me ha encantado. Muchas gracias, Eva. Que me ha gustado un montón. Eh, me dijo, ¿quieres papeles? Yo le dije, pues mira, la verdad es que de papeles los que he visto, pues no me... No me han gustado mucho. Pues yo te había mandado uno que es muy bonito. Digo, bueno, vale. Mira, también me mandó estos corazones. Y estos en rojo. Así. Ah, ¿Veis? Que me han gustado un montón, la verdad. Estos no son acarados Y esto tampoco. No tienen brillo ninguno. El brillo del plástico. Y están como. Como rayados. ¿Vale? Y me encantó. Y después me ha regalado ella esto. Que me ha encantado. Y esto es interactivo. Quiere decir que esto es mmm, para hacer cositas. Mmm, pero que ya viene. Es como si fuese. Hablo de un libro de san, vacaciones santillanas. Pues así. ¿Veis? Aquí lleva papel. Mirad los corazones por donde saben que el papel. Es para envolver un regalo. Y es bastante. Mirad. De melocotones. Pues yo creo que es un. Es un A3. Sí. En eh, A3. Mirad este de melocotones pues igual que este, perdón que le he dado un neque trae este que es fondo marino otro de, de melocotones mira este de lado son muy bonitos ¿veis? y vienen aquí cogidos que no lo voy a sacar porque si no mmm, mmm, como lo saque todo ya no puedo meter ninguno entonces me parece que son muy bonitos y es para, son papeles de envolver ¿eh? de regalo después aparte tenemos aquí es verdad que no son muy gruesos, hay que pegarlo en cartulina pues lo mismo que vienen de papel de regalo mira este que bonito, no me digáis es una pasada mira, mira este con sombrilla, helado bueno, bueno, con gafas de sol medias naranjas, sole estrella, muy completo y mira, son a doble cara ¿eh? este es el otro que viene como papel de envolver vale, este es como si fuera el mar visto desde arriba este de melocotones ya se van repitiendo ¿vale? siempre los mismos hasta llegar aquí que esto ya es durito y son tarjetas de proye y trae una y dos de cada, Mira qué bonita esto es para recortar, estos son como postales ¿veis? Mira y esta no me digáis que no es una cucada, me encantan trae dos también, ¿eh? de cada una dos mira, estos están, son precortados son tag y sentimiento y por detrás, así o sea que van decorados por las dos caras mira este que son como etiqueta y por detrás también este, que es el mismo que este luego este otra vez de etiqueta mira este lleva foil plateado, eh Mira, qué bonito. Estos son adhesivos, ¿eh? Vienen precortados. Este, que lleva estrellas, corazones. Estos son stickers, ¿eh? Mira. Este, sticker también, enero, febrero, marzo, abril. Vamos, me parece precioso. Los banderines, para arriba y para abajo. Mira. Qué bonito. ¿Veis? Esto para colorear, mira la jarra no me digáis que no es fantástico esto que esto creo que es para hacer una caja sí, bien digo esto es para hacer una caja se dobla hay pe que pegarlo sobre otro papel más durito ¿eh? porque es blandito esto es lo que yo no sé qué es. no sé no sé qué es esto lo tengo que investigar esto aquí vienen los números de los colores y están punteados con los números y tú lo vas coloreando si quieres guiarte por ahí ¿Veis? Aquí hay otro con fondo negro. Mira, para colorear. Otra cajita. Y esto es como un calendario que tú recortas para poner pues, las cosas más importantes en tu agenda. Este es para colorear. Y aquí, pues, es como una especie de carpeta cuando te quedes con esto solo o conforme vaya arrancando y vas recortando, pues para meterlo aquí. Que a mí se me perdería. Yo lo meteré en una lata porque si no... Pues esto es todo lo que me ha regalado Eva y todo lo que me ha mandado Eva. Que yo he comprado eh, porque ella tiene Acción muy cerquita de su casa. ¿Vale? Y entonces me dijo, Mercedes, cuando yo vaya lo que tú quieras te lo compro. Y la chiquilla, pues dicho y hecho. Y ahora os voy a enseñar... Que digo, voy a enseñar esto. ¿Y qué es lo que era lo que iba a enseñar? Pues ya no me acuerdo. Ah, sí. Os voy a enseñar que hice una compra también, ahora que me venía para acá. Que lo vi que ella lo puso en Instagram. Porque ya todas las novedades y todo lo que repone lo pone en Instagram de, cent de centímetros y pulgadas. Vamos a abrirlo para poder enseñar A ver si no me quedo sin batería bueno ya la otra la tengo cargada también veis esto me lo han dado loli de centímetros y pulgadas. os voy a enseñar aquí está la factura, centímetros y pulgada y os voy a enseñar lo que le compré a Loli tengo que darle las gracias a Loli pero tengo que dar las gracias a Gema de Kabubi que ella es la que vamos la que me coge los paquetes aquí en Málaga y me lo guarda hasta que yo venga y lo pueda coger. Mira, todo viene así, envuelto en un papel de seda. Y esto es lo que yo le compré. Bueno, esto es un regalito que ella siempre manda. Y yo le cogí esto, que es un para guardarlo, la purpurina. Y está lleno de cajitas. No es para guardar sello sí, ni para guardar, no esto es que yo no doy abasto, eh para guardar cositas de esas mirad cómo viene ¿Veis? es un organizador chica, estoy probando porque creo que creo que no va a ser la batería porque esta pone que está cargada positivo y negativo que va a ser la tarjeta que va a estar llena a lo mejor porque está está en verde, no sé bueno, mirad, rápido y veloz os lo enseño, ¿Veis? son cajitas para guardar por lentejuela ve aquí se ven las cajitas esto se puede hacer ¿eh? y comprar las cajitas estas de las pastillas y se puede meter y me parecen que están súper bien para guardar pues eso lentejuelas cuentas se cierra con una cremallera no tiene absolutamente nada de con una lentejuela con, lente, con una cremallera ve y es esto y qué más le compré pues le pedí porque yo tengo yo ya tengo la carpeta entonces le pedí funda de esta carpeta para yo seguir pues poniendo sellos de hecho los sellos los tengo fuera de las carpetas en en sus plásticos y metido así que me van a reventar y le pedí dos que trae 10 piezas cada una no sé si cuántas traen seis piezas ¿ves? esta es completa la hoja completa y esta también ah pues yo creo que le había pedido también una por la mitad bueno pues esta esto es de centímetro y pulgada y ella pues siempre por la compra siempre mete algunos detallitos y esta vez pues mira esto siempre lo cuente ella esto y esto ya, está muy bien mira esto está así como troquelado un tag para que tú lo definas lo haga lo trabaje esto que yo tengo otra que me mandó la otra vez muy chulo naranja seca muy chulas también una mariposa troquelada en negra. Un de estos redondos. Esto, que a mí me viene genial. La escarapela, esta la blonda. Un sobrecito como de acetato. Como papel... No sé cómo decirlo. Papel de seda. Pues no sé. Muy chulo. Y me ha metido un montón de piedrecitas cuadradas esta tengo yo también muchas de latón, pues de esto. Esto ha sido lo que Loli de centímetro y pulgada me ha regalado con la comprita esta que le he hecho, que oye está muy bien. Esto todo, todo, todo va ahora mismo a maleta. Que quería enseñároslo porque como la meta, las cajas no me las puedo llevar y como la meta en la maleta sin enseñaroslo, ya después no me acuerdo de quién es una, de quién es otra y bueno y esto es esto para andar de la tienda, bueno de que, ¿ves? centímetro y pulgada en Instagram ella cuelga todas las todas las novedades en directo que hace en Instagram es que cada cajota que me mandan madre mía, esto ya por descontar pues nada chicas si os ha gustado y me queréis dar un like muchísimas gracias si os gusta el contenido del canal y queréis suscribiros Suscríbete. estoy haciendo una cajita para un sorteo cuando lleguemos a 5.000 dale, dale. y vamos pues por 4.801, 4.802 después volvemos a una después subimos a 3 después bajamos a una y así pero bueno ya se llegará muy bien pues deseando que paséis pues unas felices de vacaciones Divertiros y nos vemos en la próxima, si queréis. Cuidadito. Chao. Hola. Al atardecer estoy reventadita. Entre la caídas y el baño de la piscina. que me vamos. He montado mi sillón columpio. Y, y, y nada, aquí debajo de la pata. Y he traído cosas de crack siento estar atenta porque próximamente os daré una gran noticia y una gran noticia a ver si os suena el tema de mezcla pronto